Hola a todos y todas, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a dar un repaso a la historia de la educación para comprender cómo ha afectado pues, la evolución del contexto social, sociocultural, sociopolítico a lo largo de la historia y cómo eso ha podido influir también en nuestra manera de concebir la educación y cómo los sistemas educativos se han ido desarrollando. En nuestro paseo por la historia vamos a ir pasando a lo largo de distintas etapas teniendo en cuenta que no es hasta el siglo XVIII, ya la edad moderna, cuando se puede hablar de la universalización de la educación. Es ¿no? decir, que en épocas históricas previas la educación era un privilegio que solo estaba al alcance de unas pocas personas, pero vamos a comenzar por la edad antigua y vamos a situarnos un poquito y ya llegaremos a, a ese punto. Vamos a valorar un poquito cómo fue la educación en la antigüedad pero para no centrarnos únicamente de, de cómo sucede en Europa o el contexto en el que vivimos, vamos a abrir un poquito y conocer eh, qué es lo que pasaba también en Oriente. Vamos a ver, a ver oh, un poco cómo era en China y hablar de educación en, el, en la antigua China es hablar de Confuncio, porque es uno de los máximos exponentes eh, de la educación en este momento. Confuncio realmente... Eh, planteó un, un cambio importante en la educación porque bueno, tenemos que tener en cuenta que la sociedad eh, china en este momento pues, está muy estratificada a nivel social, tenemos pues, eh, una, un régimen político eh, muy muy cerrado y lo que plantea Confuncio es eh, obviar o, o dejar de, de educar desde los castigos, sino educar para poder tener una actitud eh, cívica, por así decirlo. Estamos hablando de una educación en valores, pero para garantizar esa convivencia en una sociedad, ¿no? Se podría hablar, de hecho, de que la educación en China desde una época pre-confunciona y post-confunciona porque realmente marcó un antes y un después por estar más centrado en la persona y no tanto en el sistema, ¿no? en ese régimen político en el que estamos eh, hablando. Ahora bien, la metodología que se utiliza eh, en este momento, estamos hablando de imitación y memorización, ¿no? es decir, que es algo que tenemos como quizá muy asociado a modelos muy tradicionales, pues estamos hablando de, de la edad antigua en China y obviamente se aprendía así, imitando y memorizando. Si nos vamos a Egipto, eh, bueno, hay algunas cuestiones que pueden ser semejantes, porque también una, eh, estamos hablando de una sociedad muy estratificada, eh, con un sentimiento religioso muy profundo, que, que realmente... Eh, permea a todas las eh, facetas de, de la sociedad eh, y donde se le da mucha importancia a, a la, al aprendizaje de la escritura, ¿no? porque en este momento los escribas son, se consideran una de las profesiones más importantes. ¿no? Entonces, el no tener eh, la educación suficiente, no aprender a escribir en esta época, pues te exponía a tener que hacer un trabajo físico muy duro, y eh, entonces una, la educación de, de, de alguna manera libraba de ese tipo de trabajos. Por eso, hablando de una sociedad estratificada, estamos hablando de que ese tipo de educación pues, era un privilegio para los hijos de las, eh, eh, de las altas esferas, ¿no? de los notables, de, de aquellas eh, eh, bueno, pues, clases sociales que se consideran más eh, privilegiadas, ¿no? por así decirlo. De alguna manera, tanto en la antigua China como en el antiguo Egipto, la educación es un privilegio y, y viene a intentar mantener el status quo, ¿no? Aunque de alguna manera también surge como una herramienta de liberación personal, ¿no? El, como se tiene la idea de que el conocimiento de alguna manera te hace libre ¿no? y que te eh, permite ascender de alguna forma o trascender a, al mandato de lo que debe ser tu posición social. ¿no? En Egipto también estamos hablando de memorización, de copia, de recitado como metodología eh, habitual que se utiliza y se sigue utilizando. Sí, sí que es cierto que eh, se habla también de otro tipo de educación importante que es la que sucede dentro del ámbito familiar. ¿no? Por eso eh, como, como podéis ver en imagen, se habla del rol de la mujer eh, y de la importancia que tiene también en el espacio, tanto privado como, como público. Y cómo eh, también dentro de la familia se considera que es eh, el lugar o es la institución básica de, de instrucción elemental, ¿no? por así decirlo. Vamos a seguir avanzando un poquito y nos venimos... Estamos de nuevo en la antigüedad, pero ahora nos venimos un poquito más cerca, nos venimos a, a Europa, eh, a esto de la, la cuna de la civilización occidental, ¿no? que quizá es la que hemos podido ver más. Si nos vamos a la antigua Grecia, el término que nos lleva a hablar de educación es paideia. La paideia es una palabra griega, su, su significado es educación y, y proviene... De Paidos, que es el, el término griego para definir niño. ¿no? De hecho, es el origen, este término es el origen del término pedagogía. ¿no? ¿Qué es lo que creen en, en esta época, en la Antigua Grecia? Pues que realmente el conocimiento sirve como eh, una herramienta de liberación ¿no? para hacer a esos ciudadanos, eh, pero siempre está orientado a esas personas libres. Recordemos de nuevo que seguimos teniendo una eh, sociedad con una estratificación social muy marcada. ¿no? Es decir, que no todo el mundo tiene acceso a la educación, pero quien tiene pues, utiliza ese conocimiento pues, eh, para buscar, en este caso... Eh, la verdad, para buscar la virtud, eh, el desarrollo personal, ¿no? llegar a ese arete que decían los griegos, ese ideal eh, educativo ese lograr la excelencia. ¿no? La metodología es algo diferente en este caso porque... Eh, se habla no solamente de imitación y copia, se habla también del diálogo y de las analogías, ¿no? Es decir, tenemos la idea del maestro, del guía o el mentor que nos orienta, con el que se dialoga, que nos hace reflexionar, ¿no? Es, eh, por así decirlo, es un tipo de educación que está muy basada en la reflexión, en la interiorización de, de determinados pensamientos, conceptos e eh, ideas. Homero es eh, quizá una de las personas de referencia en, en este sentido eh, cuando hablamos de, de Grecia, quizá por el trabajo que hizo de recopilación de la tradición cultural y educativa de, de mucho tiempo, ¿no? no solamente de la época que le tocó vivir, sino también de, de tiempos anteriores. ¿no? Esa, eh, esa in, ese interés por recoger... Eh, pues todo ese conocimiento y ese bagaje para que no se perdiera y que, que pudiera trascender, es una de las, de las cuestiones que hacen Homero también eh, un referente. Avancemos un poquito, porque, bueno, estamos hablando de Grecia, seguimos hablando de una situación de estratificación social, aunque nace la democracia en este momento, eh, pero vamos a ver... También a otros elementos, a, a otros pensadores que podrían, eh, de los que es necesario hablar cuando estamos hablando de la antigua Grecia. Eh, estaríamos hablando de Sócrates y de Aristóteles. Eh, Sócrates, lo interesante de Sócrates, precisamente es la metodología didáctica con la que eh, bueno, pues planteaba que era necesario aprender, ¿no? Estado del método heurístico. Esto, realmente, fijaros si... Sí, si sí, ha podido pasar tiempo y todavía suena como algo innovador, algo revolucionario. ¿no? El aprender por descubrimiento, el, el comprender o el llegar a, a tus propias ideas y conclusiones después de haber contrastado la información, de haber hablado, dialogado con otros, después de haber comprobado por, por ti mismo eh, este famoso método heurístico, es cosa de Sócrates y aún hoy en día eh, bueno, suena a bastante innovador, aunque ya tiene unos cuantos siglos, sí. Y Aristóteles, Aristóteles eh, también tiene un planteamiento metodológico que diríamos que puede estar muy alineado con lo que hablamos hoy en día de innovación educativa, ¿no? esto del método inductivo de razonamiento, ¿no? el, el cómo hago para generar experiencias de aprendizaje en las que el alumnado pueda observar, sobre las que pueda reflexionar y extraer sus propias eh, conclusiones. ¿no? Eh, como vemos, obviamente está muy influido por el trabajo de, de Sócrates y todo esto que estaba pues, eh, a disposición de unos pocos en esta sociedad tan estratificada sigue siendo a veces una asignatura pendiente. ¿no? El trabajar desde un método inductivo y no deductivo, el partir de la experiencia y no de la explicación, el pensar por uno mismo, el hablar o el partir desde el diálogo, pues son cuestiones que hemos heredado precisamente de esa paideia griega, ¿no? de ese planteamiento que, que tenían en la antigua Grecia. Y nos vamos ahora a la antigua Roma, ¿no? a la civilización romana, que... El término aquí es humanitas, ¿no? es como la versión romana de la paideia griega, ¿no? eh, que tiene que ver con eh, saber, con saber decir y saber vivir. ¿no? Porque para, para los griegos lo importante era alcanzar la sabiduría, ¿no? conocer la verdad. Eh, por eso esa metodología de trabajo para poder llegar a alcanzar esa verdad. Pero... En Antigua Roma eran un poquito más pragmáticos, ¿no? entonces no les basta con eso de alcanzar la sabiduría, ¿no? sino que también eh, necesitan ponerla en práctica. Entonces, bueno, eso va a hacer que, que sean más prácticos en algunas cuestiones. ¿no? Eh, vemos que sí que son realmente una especie de Grecia, mmm, porque realmente beben mucho culturalmente de, de todo lo que estamos viendo. Lo que pasa es que, bueno, pues es una sociedad un poquito más bélica. Eh, si seguimos hablando de desigualdades sociales de, y de estratificación, eh, se empieza a hablar del ideal del ciudadano, cuáles son las necesidades o las obligaciones que debe tener eh, el ciudadano eh, respecto a su pueblo ¿no? y a sus, la sociedad de la que forma parte. Entonces, claro, la educación ya no solamente es buscar la verdad, sino el... Eh, es necesaria también una formación ético-política por el compromiso que tengo con la sociedad de la que formo parte. ¿no? Como ciudadano, esa es mi obligación, por así decirlo. Entonces, se vuelven bastante más prácticos. Por ejemplo, saberes que tienen más que ver con el arte, pues como la música o, o, o tal, bueno, pues los romanos les dan menos importancia, ¿no? Van, mucho a lo práctico, entonces pues todo lo que tiene que ver pues, con la ciencia, saberes que sean eh, de prácticos, que sean de utilidad, tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a conseguir esa perfección, que es de lo que estamos eh, hablando. Aparecen instituciones educativas, que las, los nudos o escuela que, que cubren desde los 6 a los 12 años, a los que obviamente no todo el mundo tiene acceso. Y aquí tenemos como referente a Quintiliano, eh, que es interesante, es, he puesto esta cita, porque Quintiliano habla de, mmm, de la necesidad de conocer cuáles son, por así decirlo, cuál es la naturaleza de la persona ¿no? para poder potenciar esto. Volvemos otra vez a que son muy pragmáticos, ¿no? Es decir. Eh, vamos a intentar saber en qué puedo destacar o cuáles pueden ser mis virtudes para poder explotarlas para mi beneficio y para el beneficio también de, pues de la sociedad en la que estoy viviendo. Entonces, esta es una idea interesante que hasta el momento no aparece, ¿no? que es mirar a la persona que aprende y ver cómo es o qué puede necesitar. Y aquí empezamos a, a mirar al, a, al aprendiz eh, como un agente importante dentro del proceso, que hasta el momento hemos estado hablando todo el rato de lo que es necesario que sepa, de lo que es necesario transmitirle, de lo que es necesario que alcance, ¿no? pero mm, no tanto de quién es y qué, y qué necesita o hasta dónde puede llegar. Hasta aquí un repaso muy, muy, muy breve a esto de la, de la edad antigua. Tomaros un, unos minutitos, un segundo, pausar el vídeo y escribir qué creéis que es lo más valioso que podríais rescatar de la educación en esta época, antes de pasar a otra. Porque lo interesante de la historia, aparte de conocerla, es poder aprender de ella ¿no? y quedarnos con aquellas cosas que todavía podemos rescatar y que podemos aplicar en una sociedad tan distinta como la que estamos viendo actualmente y cuáles son aquellas cosas que no queremos repetir. Así que tomamos nota y seguimos. Vamos a irnos ahora a la Edad Media. Eh, cuando estamos hablando de la Edad Media hablamos de que bueno, ha caído el Imperio Romano y estamos llegando hasta el punto este de el, eh, la, la llegada de Colón América. ¿De acuerdo? Eh, lo de descubrimiento lo dejamos un poco así porque bueno, en fin. Vamos a hablar... De religión, cuando hablamos o llegamos a la Edad Media es necesario hablar de, de religión necesariamente, ¿no? Y es que hay tres pilares esenciales en la enseñanza, en la educación, en el medievo, que es la fe, la razón y la disciplina, ¿no? eh, Estamos hablando que es, eh, son sociedades teocentristas y esto va a, a influir tanto en el orden social como en cómo se piensa la educación. Entonces, bueno, pues tenemos sociedades feudales, rurales, seguimos con sociedades muy estratificadas, aparece la burguesía, ¿no? estos comerciantes que empiezan a tener capacidad adquisitiva y que pueden, bueno, pues que tienen ciertas libertades, eh, y la educación eh, está muy orientada a la religión, ¿no? Y de hecho está muy diferenciada en función de si se va a seguir eh, un camino eclesiástico, ¿no? Por así decirlo. Pero y si no se va a seguir ese camino, aún así hay una enseñanza moral y religiosa que también es muy importante. ¿no? Estábamos hablando, cuando antes hemos hablado del antiguo Egipto, hablábamos de esa eh, de que era una sociedad también profundamente muy religiosa, ¿no? como muy trascendental, ¿no? en, esa, en esa ideología absolutamente diferente. ¿no? Pues aquí también lo es, pero quizá de una manera diferente. Eh... Las mujeres, se empieza a hablar de la formación de las mujeres, pero son instruidas en un espacio eh, separado del de los hombres, siempre en un espacio no público, en el entorno familiar. ¿no? Eh, y, y los hombres sí en, están formados en un entorno que es eh, quizá más, más público, donde se, existe esa formación diferenciada. Eh, más eclesiástica o secular, si, si van a ser clérigos o no lo van a ser. El, la metodología, como hemos dicho antes, la disciplina es una de las premisas. ¿no? Entonces, el preceptor, que era el maestro de los nobles, ¿no? el, ese guía, ese maestro, es quien impone orden. ¿no? Y ahí es donde hay castigo y corrección si no se cumple con, con ese mandato. San Agustín de Hipona pues, es eh, uno de los referentes en educación en esta época, que hemos repasado, pasado muy, muy, muy, muy por encima. ¿Qué os quedáis? ¿Qué es lo que rescatáis como interesante o valioso de esta época? Pausad, escribid y seguimos. Y nos venimos a la Edad Moderna. Y vamos a empezar con la primera parte de la Edad Moderna, nos vamos al, al Renacimiento, desde que llega con Colón América hasta la Revolución Francesa, más o menos, en este eh, periodo. Y aquí pasan un montón de cosas. Eh, estamos Ahora sí que no, estamos centrados eh, específicamente en un entorno, en el contexto europeo. Entonces aquí viene en la sociedad la revolución social y científica. ¿no? Es cuando esas sociedades feudales empiezan a debilitar, donde empieza a despegar la industrialización, donde la iglesia, aunque sigue teniendo poder, eh, ha perdido mucho, ya no tiene el monopolio del conocimiento... De, aparece la imprenta, que es eh, una de las revoluciones tecnológicas mayores que, que hemos vivido hasta el momento, eh, y empieza a ganar peso la ciencia. ¿no? Eh, se intenta, y de hecho, se habla del renacimiento porque se intenta recuperar toda la cultura eh, grecorromana que se ha quedado o en, o en el, el medievo, se quedó silenciada de alguna manera, ¿no? Y entonces. Eh, es cuando hablamos de humanismo, ¿no? de poner eh, al hombre, ¿no? al ser humano, pues como protagonista de, de todo proceso y no Dios. ¿no? Entonces, mmm, la educación se vuelve un poquito eh, más práctica, más reflexiva, eh, tiene eh, interés de formar no solamente la parte más... Eh, por así decirlo, más cultural, ¿no? sino también la física. no Es como que eso de men sana y corpore sano. No es necesario ese trabajar el cuerpo y el alma. ¿no? Eh, es una enseñanza quizá un poquito más, eh, más inclusiva, más abierta, aunque sigue habiendo estratificación social, es decir, que sigue estando reservada a los poderosos, no a todas las eh, etapas o a, to a todos los estamentos sociales. En cuanto a metodología, seguimos hablando de acumulación de conocimiento y hablamos de un aprendizaje memorístico. ¿sí? Aunque están intentando recuperar aquello eh, de la cultura grecorromana, las metodologías no son tanto como en aquella, en aquella época. Eh, aquí es cuando empezamos a ver la necesidad de esa democratización del conocimiento, precisamente por, por ese surgimiento de la imprenta, ¿no? eh, se, Es más fácil que se distribuya el conocimiento a más personas, entonces el adquirir eh, la, eh, la lectura, ¿no? es decir, adquirir ese conocimiento de la lectoescritura, eh, principalmente la lectura, nos, hace, nos abre una puerta a un conocimiento mayor. Entonces, se empieza a abrir la necesidad a que ese conocimiento deba estar eh, accesible a más personas y no solamente estar en mano de unos pocos. Y aquí tenemos a varias personas, porque en el Renacimiento surgen varios pedagogos interesantes. Eh, uno de ellos es Juan Luis Vives, que bueno, nació en Valencia. Eh, os he rescatado esta cita porque me gusta, me gusta mucho y diría que, es, que como profes... Eh, es importante que la, tenamos, la tengamos muy presente, y ¿no? esto de que es, eh, nada es tan fácil ni tan útil como escuchar mucho, y como profes tenemos que hacerlo mucho. ¿no? Se podría decir que es el primer pedagogo sistemático eh, que tenemos en la edad moderna, ¿no? eh, que intentó recoger el cómo se plantea o cómo debe ser el aprendizaje. ¿no? Él no se cuestionó la doctrina católica, pero sí que se planteó mucho sus métodos obsoletos, ¿no? Esa rutina, esa disciplina de la que hemos estado eh, hablando, pues eh, desde su perspectiva limita el pensamiento de, de las personas y eh, cuando está in, ah, imponiendo la autoridad, ¿no? Eh, entonces, claro, pues se plantea trabajar de otra manera. Y eh, Juan Luis eh, Vives empieza a plantear algunas bases eh, psicológicas de la educación. ¿no? Todavía es muy pronto para hablar de psicología de la educación, pero a él le importa eh, conocer desde una base científica cómo se aprende. Eh, sí que recupera de forma intencionada los métodos inductivos de los que hemos estado hablando antes de la antigua Roma. ¿no? El, un aprendizaje más experiencial, el, el ir de lo particular a lo general, un poquito más práctico como hemos estado viendo anteriormente. Con Sócrates, ¿vale? Eh, y importante, porque de esto sí que vais a oír hablar de, en el máster a menudo, es que sienta las bases de la orientación escolar y profesional, ¿no? Él habla de la importancia de las diferencias individuales y de conocer las actitudes que tiene cada persona para poder orientarla. Eh, para que se desarrolle lo mejor posible. ¿no? Entonces, claro, en este momento estamos hablando de una orientación y de utilizar las, esa base psicológica de la educación, el, el identificar las diferencias, quizá más con el fin de conocer y clasificar al alumnado, eh, que, con un, que, que, que quizá con un planteamiento más inclusivo como podríamos tener ahora, ¿no? pero es el germen de, de esto que estamos hablando y del origen de esa necesidad de poder conocer las diferencias para poder adaptarse a ellas. Y bueno, pues como curiosidad, dedicó dos tratados a la educación de la mujer, de la mujer cristiana, que consideraba que también debía recibir eh, educación intelectual, eh, al igual que la recibían los hombres, aunque no exactamente la misma. ¿no? Es decir, algo diferenciada, pero sí que escribe los primeros tratados acerca de la necesidad de, de, de educar a las mujeres. ¿Qué rescatáis de esta época que acabamos de ver? ¿Qué es lo que consideráis más valioso antes de seguir avanzando? Pausad, escribid y seguimos. Vamos avanzando un poquito más en la Edad Moderna y ahora nos venimos a la Ilustración. Y aquí podríamos hablar de Jean-Jacques Rousseau, eh, que aquí sí que empezamos a hablar de la necesidad de esa educación universal, ¿no? que no sea solamente eh, por los hijos de los nobles o los altos estamentos de la sociedad, sino que realmente la educación debe ser un derecho. Una de las cosas interesantes de Rousseau, que os he dejado aquí una cita, es, eh, es a, el tener en cuenta las necesidades de la infancia, ¿no? el considerar que pues, los más pequeños no tienen la misma forma de pensar y proceder que los adultos, no se les puede eh, tratar como si fueran proyectos de adultos, ¿no? sino intentar comprender cuáles son sus propios procesos. Rousseau escribió uno de los libros que eh, en educación han marcado también precedentes, que es este Emilio o de la educación, que fue eh, una inspiración para el movimiento de Escuela Nueva, del que hablaremos después, eh, que sienta los antecedentes de la psicología evolutiva, ¿no? precisamente por, relacionado con la cita que acabo de mencionar, ¿no? y es lo que habla es no solamente de las diferencias entre cada persona, sino que eh, incluso cada persona tiene distintas capacidades depende del momento de su desarrollo evolución que tiene a lo largo de, pues, de, de su infancia ¿no? por así decirlo entonces lo que plantean en, de Emilio la educación que básicamente es un planteamiento en el que eh, pues existe pues, ese eh, tutor, mentor eh, o profesor y su alumno es conocer a Emilio, conocer qué es lo que lo que necesita, cómo piensa Emilio y qué es lo que es capaz de hacer. Eh, y hablamos, empezamos a hablar por primera vez de que la educación debe partir de los intereses y motivaciones del estudiante, que es eh, súper revelador, sigue siendo innovador hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? Y ya empezó Rousseau a hablar de ello, ¿no? También de la necesidad de estimular... La, la, la necesidad o el interés por aprender ¿no? ahí nos vamos a hablar de motivación y, y utiliza o plantea metodologías que tienen que ver eh, pues con la observación y la experimentación ¿no? como hemos eh, estado hablando también en, en, la, en la antigua Roma que se olvidó un poquito y que se intenta recuperar de nuevo eh, importante también y es que Rousseau habla también de la importancia o del valor pedagógico del juego. Esto que ahora hablamos de gamificación, que parece que proviene únicamente del ámbito empresarial, que parece como súper moderno, pues ya Rousseau hablaba de la importancia de utilizar del juego, porque el juego es experimentación, y también... Eh, nos mm, activa el pensamiento, ayuda a tomar decisiones y a interaccionar y conocer el mundo y conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, ese valor del juego es algo que después vamos a recuperar. También habla de la importancia de la educación de las mujeres, pero estamos en un momento en el que también se habla de manera diferenciada de la educación de, de hombres y mujeres. Y entramos... Ahora, eh, bueno, aquí no os he puesto, pero un, un segundito, parad, pensad, y de la ilustración y de lo que dice Russo. ¿qué creéis que puede ser lo más interesante? ¿Con qué os quedáis? Pausad si queréis, escribid, y ahora nos vamos a la edad contemporánea que tenemos todavía muchas cosillas que hablar. Vale, vamos a empezar por aquí, siglo XIX, qué es lo que está pasando por aquí por Europa. Bien, pues eh, seguimos La, los cambios, los cambios cada vez son más rápidos, más profundos, más constantes, esto es... Estamos en un momento de industrialización, de un incremento de la población increíble, de muchos conflictos bélicos a nivel mundial, de imperialismo, eh, de capitalismo, de expansión tecnológica, del nacimiento de la Unión Europea. Es decir, ahí, entre el siglo XIX y el siglo XXI, es, es, surgen tantas cosas y hay tantos cambios a nivel social y tan profundos que. Eh, lo que plantean es que es necesaria una renovación metodológica en educación, ¿no? que no sirven los métodos antiguos. Entonces, estamos hablando de una vocación de abandonar, quizá, un poquito el academicismo, e irnos hacia un planteamiento más práctico, sobre todo por la formación del mano de obra eh, y de la necesidad de ampliar el acceso a la educación, ¿no? hacia clases más populares que, eh, pues, quizá hasta este momento, pues, han podido quedar relegadas. ¿no? Y nace la escuela nueva que vamos a hablar con más detenimiento, eh, donde vamos a hablar de algunas cuestiones como que el alumno, el, el alumnado sea el, el agente principal, ¿no? el que va a tener una posición activa frente al aprendizaje, donde eh, va a ser protagonista, donde va a poder tomar decisiones, donde va a basarse eh, o partir de sus intereses, de sus necesidades o de sus experiencias. Estamos hablando de conocer y partir de los intereses del alumnado, eh, de plantear sistemas educativos mucho más flexibles eh, que se adapten a las necesidades de cada persona, de la necesidad del aprendizaje socializado, no tan individualizado, ¿no? Es decir, del aprender con otros, es decir, de tener en cuenta las necesidades de cada uno, pero aprendiendo con otros, con otras personas, compañeros con los profesores, es decir, pueden ser grupo de iguales o no. Eh, la necesidad de globalizar contenidos se refiere a integrar de forma interdisciplinar, no de forma académica, no distintas disciplinas de forma separada. Y, y, a, y se empieza a hablar de la necesidad de esa colaboración más estrecha entre escuela y familia. Vamos a ahondar un poquito más acerca de esta edad contemporánea, vamos a revisar a algunos eh, pedagogos relevantes para este momento y, y luego nos centramos un poquito más en la escuela nueva. Vamos a empezar hablando de eh, Pestalozzi, este suizo, ¿sí? que nos habla de la necesidad de que la escuela no tiene solamente la vocación de conseguir la perfección humana o el academicismo o demás. Es ¿no? decir, que la escuela debería estar, en, en, debería tener un enfoque, una responsabilidad mucho más práctica en el sentido de preparar para la vida a las personas ¿no? Y, y no trabajar desde la disciplina o la obediencia ciega. Pestalochi es el precursor de lo que conocemos como la formación profesional, ¿no? de esa educación para el trabajo, el preparar o formar para el desarrollo o desempeño de un trabajo específico. Así que para los profes de, de formación profesional eh, le debemos también mucho a Pestalochi. Eh, como decíamos, el objetivo es que esos, eh, esas escuelas, que la educación prepare también para la sociedad. Y empezamos a hablar de un... Eh, término muy importante que es el desarrollo integral de la persona ¿no? y él hablaba del desarrollo integral de la persona en tres dimensiones, ¿no? el que, lo que dice él denomina cabeza, corazón y mano, ¿no? es decir, el, la parte más académica, la parte moral eh, y la parte más práctica, por así decirlo, ¿no? por eso se habla de esa división de Conocimientos, procedimientos y actitudes, que en nuestros currículum han, se han mantenido durante muchos años, ¿no? Cuando se planteaban objetivos eh, educativos, se planteaban en esas tres categorías, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esto ha pervivido en nuestros sistemas durante mucho tiempo. Eh, entonces... Eh, bueno, la historia es que el planteamiento es mucho de preparar para la vida a las personas desde esa formación integral y darles la oportunidad, la oportunidad a, a los alumnos de que aprendan por sí mismos ¿no? desde la práctica. También podríamos hablar de Andrés Manjón, granadino, que habla mucho también de la necesidad eh, de poner el foco no solamente en la formación o en la educación de, de los, eh, del alumnado, sino también del profesorado, ¿no? Empieza a hablar de la necesidad de esa formación continua del profesorado. Manjón nos habla de que la educación debe ser continua a lo largo de la vida, este otro, este término del que se habla muy a menudo, ¿no? De esto de la formación a lo largo de la vida y demás, pues Manjón empieza empezó a hablar de esto, ¿no? eh, Y habla de, también del desarrollo físico y espiritual y no solamente académico, ¿no? Pero de forma gradual, obviamente, ¿vale? eh, También Manjón rechaza métodos más tradicionales de enseñanza... Y habla de otros métodos más activos en los que se tienen en cuenta las necesidades de los estudiantes, eh, donde habla también de la necesidad de aprender en un entorno eh, natural, eh, al aire libre, eh, y de nuevo vuelve a hablar de la importancia del juego como una estrategia importantísima para poder despertar o fomentar ese aprendizaje. Lo de la formación de profesorado que ya os he comentado antes, y al fondo las escuelas de Ave María, que fueron precursoras de la escuela nueva de la que vamos a eh, hablar, eh, que también son pioneras de las primeras escuelas al aire libre que aparecieron en Europa a principios del siglo XX. Volvemos a dar otra vez importancia al entorno natural. Y vamos a hablar de algo que hemos estado adelantando, eh, que es esto de la escuela nueva que hemos adelantado varias veces y ahora me voy a centrar en hablar un poquito más de ella en detalle. La Escuela Nueva, eh, la Liga Internacional de la Educación Nueva, eh, escribió su propio ideario con siete principios. Vamos a, a repasarlos y os a, eh, invito también a que reviséis la tabla comparativa que tenéis en la página 17 de los apuntes donde se habla de, de la Escuela Nueva. Primero de los principios, el fin esencial de toda educación es preparar para querer y realizar su vida. ¿no? Estamos hablando eh, es, habla de una energía espiritual, pero no desde un término religioso, ¿no? sino quizás más de una, desde una trascendencia, desde una liberación personal. El segundo de los principios, que es algo que hemos estado mencionando también eh, anteriormente, tiene que ver con respetar la individualidad de el niño, ¿no? el tener en cuenta que cada persona es diferente y eh, bueno que cada persona va a tener unas necesidades diferentes. El tercer eh, es los estudios y de manera general el aprendizaje en la vida debe dar curso a los intereses innatos del niño que se despiertan en él y demás, no. Volvemos a conozco la diferencia para potenciarla, el trabajar desde sus intereses va a hacer que puedan aprender de una manera más eficaz. Cuarto principio, cada edad tiene su carácter propio. Es necesario que la disciplina personal y colectiva se organice por los niños con la colaboración de los maestros. Aquellas deben tender a reforzar el sentimiento de responsabilidad individual y social. Ojo, esta parte es interesante y es que en la Escuela Nueva se habla de la necesidad de que los alumnos, de que el alumnado se responsabilice de determinadas tareas para ejercer esa responsabilidad colectiva respecto a su grupo de compañeros, pero también su propia responsabilidad individual. ¿no? Es, in, es interesante porque se habla eh, en términos colectivos de responsabilidad, ¿no? es decir, de aportar algo al grupo. Entonces, eh, aquí el término disciplina se eh, utiliza eh, de una manera bastante diferente. El quinto principio, eh, se habla de cooperación, ¿no? esa competencia o concurrencia egoísta, dice que tiene que desaparecer para eh, darle paso a la cooperación, el, el que esa individualidad de la que partimos se ponga al servicio para ofrecer lo mejor posible a la colectividad, ese aprender con los demás, que también es importante. Estamos hablando en el sexto de la coeducación, que reclama también, ¿no? que estamos hablando de, eh, de esa división por sexos ¿no? y esa colaboración y ese educar a niños y a niñas en base a una igualdad. Esto es algo que hasta el momento no había surgido en la historia, hasta este momento, y que empieza a mencionarse en el movimiento de Escuela Nueva. Y el séptimo y es que habla de que la educación prepara al niño no como solamente como futuro ciudadano, que también, ¿no? por aquello de trabajar esa responsabilidad respecto a su comunidad, eh, sino también como en su individualidad. ¿no? Estamos hablando todo el rato de esa, de esa dualidad, ¿no? de la persona como individuo, la persona como, como ciudadano que coopera eh, respecto al resto. Algunos de los exponentes principales de la escuela nueva, pues tenemos a Dewey en, en el que se habla precisamente de esa necesidad de desarrollar capacidades, no tanto de adquirir conocimientos, ¿no? tenemos que también tener en cuenta que a lo largo de la historia pues esos conocimientos que al principio se acumulaban llega un momento que eh, se, se incrementa tanto la cantidad de conocimiento que, que se ha acumulado que empieza a ser más necesario el adquirir competencias o capacidades para gestionar ese conocimiento más que para acumularlo, ¿no? que quizá no es tan práctico y no, no, no sirve tanto. ¿no? Volvemos a hablar de partir de los intereses del alumnado, de, de realizar actividades prácticas en lugar de ejercicios o propuestas más teóricas. Eh, es, este actual eh, aprender haciendo o learning by doing, pues ya John Dewey hablaba mucho de esto, eh, se empieza a hablar de la escuela activa donde se hace eh, pues una crítica profunda a planteamientos más autoritarios y rígidos de esa pedagogía más tradicional que hemos visto antes en el que el alumno tenía un papel pasivo, ¿no? es como que se empodera al alumnado. Para Dewey era muy importante el intercambio de experiencias, sobre cosas cotidianas y prácticas también, es decir, el aprendizaje surge también de las vivencias cotidianas, no solamente de los saberes o conocimientos eh, teóricos. Entonces, construir un espacio donde poder dialogar, donde poder compartir, es, eh, es un espacio donde poder aprender mejor metodologías propias de la escuela nueva eh, de Dewey, pues mucho de lo que se habla ahora mismo de innovación educativa, del trabajo por proyectos que después desarrolló Kilpatrick, de la necesidad de que el alumnado se pudiera desplazar o mover libremente en el aula, eh, la necesidad de que no hubiera exámenes ni, ni calificaciones, sino que el feedback fuera cualitativo y continuo, esto que todavía no hemos superado o, o se ha superado solamente en muy pocos centros educativos, de la importancia de en encadenar eh, adecuadamente la teoría y la práctica y la cooperación entre, entre el alumnado, pero también entre los docentes, y muy, muy, muy importante. Seguimos, y ahora hablaríamos de María Montessori, que seguramente os suene mucho, la conozcáis, ¿sí? eh, María Montessori habla de la necesidad de construir un espacio preparado, para que el propio alumno pueda aprender por sí mismo, porque de alguna manera se le concibe como el primer profesor, ¿no? El alumno es el primer profesor. Entonces, si le ayudamos, innecesariamente le estamos obstaculizando. Es una perspectiva interesante, ¿vale? Eh, si no conocéis el dato, que probablemente sí, ella fue la primera mujer que, que, médico en, en Italia, eh, fundamentó todo eh, su planteamiento pedagógico a partir de observación sistemática de, de niños en principio con los que trabajaba en, pues en orfanatos eh, en otro tipo de, de, de centros en el que, pues, como médica accedía, accedía pues pensaba que tenía problemas de salud mental y, y demás, ¿no? aunque luego fue derivando hacia otro tipo de cuestiones, ¿no? empezó trabajando con niños con discapacidad. Eh, y su foco de atención siempre fomentar la autonomía del estudiante, el dar la libertad suficiente para que puedan tomar de forma responsable sus propias decisiones y que se sientan capaces de afrontar eh, pues las tareas habituales de la vida cotidiana eh, sin necesidad de que un adulto les tenga que facilitar. ¿no? El fin último de la educación para María Montessori, a través de esa autonomía, es conseguir la felicidad, ¿no? el, el desarrollarse como una persona eh, feliz. Esto del niño el primer maestro ya lo he comentado antes, y esto del ambiente preparado es uno de los eh, conceptos también principales. Y es que las escuelas que, que funda María Montessori, primera inicialmente en, en Italia, pero que ya están por todo el mundo, eh, tienen una manera muy concreta de trabajar... Porque el espacio se configura de una determinada forma para que sea accesible, en el que el, el alumnado se pueda mover con total libertad. ¿no? Eh, entonces... Por eso hablamos del ambiente preparado, a la medida del alumno, eh, accesible, donde los materiales que se ofrecen están estructurados, están pensados pedagógicamente, pero donde el alumnado tiene libertad de, para trabajar con ellos ¿no? y donde el educador es simplemente un guía, un acompañante. De hecho, si eh, os interesa eh, el método Montessori y os queréis formar y preparar, para trabajar en una escuela Montessori, os, trabaja, os formáis como guías Montessori, no como docentes. ¿vale? Y bueno, pues esto que os decía que se ha extendido a nivel mundial, si tenéis ganas de conocer más, podéis eh, acceder a la Asociación Montessori Internacional, que tiene sede en Ámsterdam y que bueno, pues dan esa formación oficial, por así decirlo, para poder trabajar en centros eh, Montessori. Y vamos a hablar ahora de, de Krolí, este, este belga, que habla de una cuestión eh, interesante que todavía quizás es un poco asignatura pendiente, ¿no? Eso de que la escuela debe ser para el niño y no el niño para la escuela, estamos hablando de flexibilidad, de adaptación, de inclusión. Y pues el sistema a veces no nos lo pone fácil, sobre todo cuando tenemos ratios muy elevadas y donde nos faltan apoyos o falta personal suficiente, ¿no? Entonces, eh, volvemos a hablar de la crítica a la escuela tradicional, que dice que realmente no ayuda a los alumnos, sino que en, incluso agrava los problemas que puedan tener, eh, critica que la educación tenga que estar centrada en el docente y dividida en materias, y bueno, pues eh, una de las cuestiones principales de la propuesta pedagógica de Decroly es esa necesidad de individualización, de flexibilización, de adaptación, a lo que cada persona necesita, ¿no? Respetar los ritmos individuales de cada persona. Y bueno, pues en el 1907 eh, funda eh, pues una escuela, esta escuela para la vida mediante de la vida, eh, en el que pues aplica sus, sus métodos. Eh, Estamos hablando de atención a la diversidad, por, primer, eh, en prim, por primera vez de una manera quizá más estructurada, eh, que trabaja desde una metodología que está muy presente en educación infantil, pero que se va diluyendo progresivamente si vamos avanzando en el sistema educativo en primaria y secundaria. Estamos hablando de enseñanza globalizada, sin división de materia, sino unidades temáticas o centros de interés, que es algo que en infantil sí se hace. Eh, eso nos, nos menciona acerca de esos centros de interés que pueden ser pues, un tema que pueda ser transversal en el que trabajar distintas etapas. Esto con el último cambio legislativo en España, en LOMLOE, se plantea que se puede empezar a trabajar así también en otras etapas. Y para eh, Decroly el método surge en tres etapas. Observación. Asociación o relación de hechos observados y expresión de ideas. ¿Os suena? ¿Os no os suena un poquito a la antigua Roma esto también? Veis que hay cosas que están interconectadas muchas veces. Bueno, después de este repaso a la escuela nueva eh, y esta época contemporánea, ¿qué es lo que rescatáis? ¿Con qué os quedáis? Pausad, anotad y lo último que os dejo en este vídeo es un reto. Y aquí está, tenemos un montón de caras, un montón de personas y un reto. Y es que uno de estas personas no es pedagogo o pedagoga. Me podríais decir quién es y a qué se dedica. Y el resto, quiénes son y cómo se llaman. ¿Quién acepta el reto? Nos vemos en la siguiente clase.